¿Cómo son las fans de BTS acá en Corea? Y es como, wow Veía que tenía muchos álbumes ¿Cómo eso de que estaba regalando álbumes? ¿Por qué esconden la cámara? Y yo así como que... Tengo 20 guardias, no sé, como que Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián Vivo Acá en Corea del Sur y el día de hoy Vamos a hablar de algo que es como entretenido En el fondo, a mí me causa mucha gracia Porque ves que se lo cuento a la gente como que se cagan de la risa Y es como que, oh bacán." Y es, la pregunta que también ustedes mucho me han Hecho en mi Instagram, que se lo dejo acá Por si es que no me siguen para que me vayan a seguir La pregunta que me hacen casi siempre es ¿Cómo son las fans de BTS acá en Corea? Y es como, wow Mucha gente tiene muchos como pensamientos y les voy a dar un poco de cuál es mi opinión de lo que yo he vivido Siendo fan de BTS acá en Corea en, en el fondo se da todo y siento que, para serles súper honesto, siento que es un país muy genial para ser fan de BTS ¿A qué me refiero? Lamentablemente nosotros sabemos que en mucha parte del mundo todavía el hecho de... Eh, existe como algo que se llama la homogenización de la cultura que quiere decir que solamente somos capaces de aceptar nuestra cultura y no trata quizás de aceptar la cultura de otros y muchas veces todo lo que no es como americano llámese estadounidense que no sé por qué le seguimos llamando americanos pero bueno, pues es otro tema como que todo lo que no sea americano o todo lo que no sea como de la propia cultura sigue pareciendo extraño. Obviamente, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero yo recuerdo que muchos de los años en que yo vivía en Chile, decir que era fan de la cultura coreana o de los grupos coreanos, etcétera, etcétera, siempre era como. ¿Ah? Entonces, en Corea, como que decir que eres fan de BTS en el fondo es como. ¡Oh, eres bacán! No es como que loco masculino todo el loco más del mundo ni nada, pero como a mí, por lo menos, por el hecho de ser hombre, siempre es como. Pero qué cool, así como que genial, ¿cachai? Obviamente para las chicas yo creo que es como más normal, pero cada vez que voy a los conciertos veo como más chicos que van a los conciertos, que se compran su membresía, compran sus tickets y me parece súper, súper bien. Cada vez hay más tipo de diversidad en ese sitio, así que me encuentro súper genial. Para que ustedes sepan un poco cómo son las acá en Corea, les voy a ir contando como diferentes tipos de story times, entonces ustedes se van a ir dando una idea. Entonces así con ese esa metodología, ustedes se van a haciendo como una pequeña idea así que esto va a ser como un story time, mix, mi opinión, whatever la primera eh, experiencia que les quiero contar fue por ayer el 2017 creo en un The Wingstour, en el final de Wingstour me recuerdo día dos que era el sábado, me senté ya, llegué a mi asiento, todo, etcétera y me siento y al lado mío había una chica, le vamos a llamar, le vamos a llamar la pau digo los nombres porque <ríe> quizá de mi video y es como que no, pa' qué. Pero tampoco se enojarían si las menciono porque como que todas siempre han sido experiencias. Con la Paula yo me senté al lado de Paula y yo me así como súper así como tímido igual porque típico yo así como ver, y como que ahí ella como que se da vuelta y me dice así como me da un, un chocolate y así como oh muchas gracias por el chocolate y el día anterior el día viernes ya me habían dado otro regalo entonces fue como que ahí yo recién como que deduje que es como parte de la fan culture les recomiendo mucho leer sobre fan culture porque es muy importante entender desde nuestro punto de vista como eh, latinoamericanos o como parte del de mundo tal mismo de donde seas entender la cultura propia del fan aquí en Asia es muy diferente como se si vive en otras partes del mundo Yo sé que ustedes también con el tiempo se han ido dando cuenta de eso así que también es súper importante que antes de hablar o de decir cualquier cosa entiendan que la fan culture de cada país es de cada país y representa la identidad de un fan en ese país entonces yo me siento al lado de Paula y Paula me da este chocolate y yo así como, oh muchas gracias y ahí me doy cuenta de que obviamente existe esto en la fan culture de que hay que dar como un regalo o no es como que haya que hacerlo pero es como de cortesía de las personas que van a pasar contigo el concierto en el fondo porque acá en Corea no se puede ir con amigos al concierto ¿por qué? porque todo es raffle, todo es eh, tómbola al azar entonces siempre vas a quedar lejos con tus amigos los que están en el mismo estadio me ha pasado un montón de veces y nunca he podido ver un concierto con un amigo acá en Corea Paula me da el chocolate y yo así como muchas gracias Paula por tu chocolate Y así como ya me comía el chocolate típico gordo, lo, lo guardé, me lo comí el tiro Y yo le empecé a meter conversa, yo en esa época no hablaba muy bien coreano Pero le trataba de decir así como un poco de cosas Ella era fan de BTS del año 2016 Hace un año más o menos ella llevaba siendo fan Estaba muy feliz que era su primer concierto y que también tenía un ticket para el día después eh, el tema es que yo le había dicho que claro, ahí ella había visto el de Winston en Chile y todo me dijo ¡Ay que tenéis suerte! Y todo, y yo así como, ¡Ay sí! Voy, que me gusta el arte y todo y como que lo pasé súper bien Ella y y era profesora y trabajaba, etc. Era profesora pero trabajaba en otra cosa, cosa muy típica acá en Corea Estudiar algo y trabajar en otra cosa, muy típico Cuando partió el concierto ya ah, nosotros así como, ¡Ah! Los lo fanchan así como gritando Y como que por ejemplo yo decía ¡Ay te ves tan lindo! Y así como sí". Como así, como dándolo todo. entonces estábamos como así en esa parada, como súper como eufóricos viendo el concierto entonces de ahí yo le pedí el cacao a Paula y como que seguimos hablando y todo etcétera y después pasa el segundo día o sea el tercer día voy al último día esto fue el The final de Windsor Tour y llegó propiamente tal al último último concierto y cuando voy caminando escucho desde lejos así que dice se va <risas> y ella había ganado el mismo asiento mío Pero como dos, tres como líneas más Y era como, bueno, no puede ser que estemos tan cerca lo que fue como, sí, hola, hola Y como que me volvió a dar otro dulce Y hablamos como un poco más Y fue muy, muy amorosa Y de hecho siempre estamos en contacto Y de hecho me escribió hace poco Porque cuando salió lo de Jungkook Cuando me, salió, me saludó a la cámara el año pasado Me mandó un, una foto y me dice Estoy seguro que fuiste tú Y claro, pues se, se escucha como el, el, el grito mío así como, wow, cuando viene Yonkou Y saluda a la cámara Y me dice, estoy seguro que fuiste tú eso es cierto, yo así como Sí <risa> me dice, oh, bueno, Esa experiencia fue como muy genial con ella Y hasta el día ahí como que hablo con ella Otro tema que también es súper Cuático entre las fans Que yo digo así como, wow me Voy a café porque yo sé de... Ya, yeah, a esta fan le vamos a poner Mónica, porque tenía cara de llamarse Mónica, entonces Mónica Estaba a la entrada de El Speak Yourself y ella estaba con Cuatro maletas entonces, yo voy donde Mónica, porque yo tengo mucha personas Entonces yo voy como, hola Mónica, ¿qué estás haciendo acá? Yo no la conocía, por supuesto, porque tenía, quería saber qué estaba haciendo porque Veía que tenía muchos álbumes Y así como, ¿por qué tienes tantos álbumes? Y ella me decía, ¿quería álbumes? Y yo así como, ya tengo en realidad Y mi hijo así como, es que estoy regalando álbumes Y claro, pues todos venían a recoger álbumes porque todos querían más álbumes supongo Y ahora ustedes se están preguntando, ¿cómo es eso de que estaba regalando álbumes? Sí, de haber tenido unas cuatro maletas llenas de álbumes porque le habían sobrado muchos álbumes Porque para los fans obviamente entre más Álbumes tú compres, más posibilidades tienes de ganar. Eh, ella había comprado muchos álbumes y estaba repartiendo los álbumes y yo así como, eh, ya, dame dos. Entonces como que me dio dos álbumes que creo que se los regalé, no me acuerdo a quién. Se los cuento porque es como que eh, eh, es muy común, no te digo que pase todos los días, pero es muy común a veces de ir como a lugares como Honda o quizás fuera un concierto o whatever. Vaya a a estos lugares y los regales obviamente. obviamente yo también lo justifico en cierto sentido porque yo sé que hay fans que donan esos álbumes como a, a hogares de niños o los donan a escuelas bibliotecas etcétera etcétera o también los regalan a personas que quizás tengan el interés de tener un álbum o simple o simple y sirianamente eh, quieran tener el álbum bueno, eh, se da mucho eso también, o sea, como para que cae también de que, obviamente, yo creo que hay un poder adquisitivo, como súper grande, de comprar muchos álbumes en muchas cantidades. Y ella tuvo la oportunidad, no sé si se lo habrá ganado o no, honestamente el fansign habrá estado, no, no, no le pregunté, solamente recibiendo los álbumes y me fui porque dijo concierto iba a comenzar. Básicamente fue eso, entonces pues, como para que también <ríe> sepan que lo también pasa acá, de que regalan álbumes en la calle y es como la siguiente experiencia que les voy a contar fue en el master de Busan, que fue el... el magic shop que fue el año 2019, que fue mi mejor año, en realidad este año ha sido una mierda para todo el mundo en el año 2019 fui a los dos de Busan, como que era un estadio y era standing, era de pie o sea era como un corral, se le llama corral en ese sentido pero no es un corral propiamente tal, pero bueno llamémosle corral nos hicieron, no hicieron ingresar al recinto y habían como dos mil personas por cada una de las letras A, R, M, I, Z, O, N creo que era army Zone, no me recuerdo no la cosa es que nos sentamos en el suelo porque había que esperar como dos horas y no íbamos a estar dos horas esperando después de las tres horas que ya habíamos estado esperando el no hacer así como y nos sentamos en el suelo. Y yo empecé a meter conversa pues, porque soy súper cucuchanto. Pues, como que, hola. Y así, como que, igual los, los coreanos no, no son como muy de meter conversa a extranjeros. Yo creo porque es como la dificultad de hablar inglés, etcétera, etcétera. Pero como hablo coreano, le hablo en coreano. Yo, hola, hola, oh, hola, coreano. Quiero genial ¿qué hace aquí? Hoy? Y es como que, yo creo que ahí, como cuando tú le hablas, como que sacan todo el, el power. Así como, bueno, el hombre, ¿qué haces acá? Así como, por favor, cuéntame tu vida Y yo, así como, no, pucha, la verdad es que llegué a decir tanto tiempo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y le vamos a poner a las niñas Julia y Alejandra. Entonces Alejandra me contaba que ella había ido a la gira de BTS. Fue a los cuatro conciertos de Hong Kong, fue como a tres conciertos en Japón y como que va a muchos conciertos de aquí por Asia. Eso es como súper normal, entre comillas, en Asia como de ir a ver conciertos a otros países. No es nada de otro mundo. En, en realidad las japonesas siempre viajan a Corea y las coreanas siempre viajan a Japón o a todos los países de... Eh, se llama Tailandia o Japón o países donde se hagan conciertos alrededor e incluso Estados Unidos también viajan o Latinoamérica o Guatemala. me contaba un poco de su experiencia y todo y, y yo así como ¡oh! ¡genial! Y, y yo escuché que ese concierto de Hong Kong había sido como súper genial porque el recinto era súper chiquitito y como que veía súper bien como el escenario de donde estuviese y de hecho nos tomamos una foto como con la voz, me metieron conversa nos regalamos también como algunos dulces porque yo ya sabía que había que regalar alguna cosita entonces llevé como algunos dulces para, para regalar para regalar y de repente julia y alejandra ven eh, que en mi teléfono tengo la foto la foto donde salgo con john cook en en el fansang, y me hice así como: Hoy, ¿fuiste un fansang? Y yo, así como: Sí, fui un fansang en el 2017 y todo. Creo que una niña que estaba como que, como que hablaba, pero como que no hablaba. Nunca la caché mucho si estaba o no estaba en el grupo, pero whatever. Eh, dijo así como: Hoy, creo que vi el video. Y así como dije: Oh, sí, subí un video a YouTube. Entonces, como que le mostré un poquito. Y me dijeron: Oh, qué genial y todo. Ahí seguimos hablando y todo. Me dijeron: Oh, qué genial y todo. Después, como que cacharon que, claro, con John que habíamos hecho la promesa del video de fansang. Ustedes lo pueden ver todo. Lo voy a dejar por aquí arriba. Mentira, nunca lo dejo acá arriba porque se me olvida. Pero bueno, ustedes saben ese video de mi canal. Es como, qué tipo de promesa hiciste y todo y yo así como que es secreto pero en realidad todos saben pero bueno, bueno la cosa es que después partió el concierto y ya típico como que ponen como algo en la pantalla y todo de pie y ahí obviamente nunca más las vi porque era de pie y la gente empujaba horrible pero ya terminando el concierto me fui como hasta la cuarta quinta fila porque era mucho lo que empujaba a la gente era insoportable estar ahí Julia y Alejandra muy genial también que fueron muy simpáticas y después me pillé a, eh, a Julia en el aeropuerto, porque eso fue en Busan, entonces yo me devolví de Busan en avión a, a Seúl y me encontré en el aeropuerto y dije así como ¡Oh, Julia, y dice oh se va! y como que hablaba un ratito más, y yo tomaba otro vuelo, y yo tomaba otro vuelo, entonces no cada uno por su lado y ahí no la volví a ver nunca más espero poder encontrarme a Julia y a Alejandra eh, en algún otro concierto prontamente pero también fueron muy, muy, muy simpáticas también me pasó en ese mismo master que no le voy a poner nombre a esta fan porque obviamente como que fue muy poco nada lo que me con ella el segundo día del master yo quería irme rápido porque el día anterior habíamos estado esperando para salir del recinto porque como eran corrales tenían que ir eh, sacando los corrales de a poco yo me fui como hacia, hacia la parte este final al tiro y mientras caminaba hacia atrás habían como muchas niñas que estaban como con estas bazookas estas cámaras con las que toman fotos etcétera etcétera estaban como tomando fotos y yo estaba así como tratando de pasar y ves que pasaba como que todas me miraron así y escondían la cámara y yo así como ¿Por qué esconden la cámara y yo así como que tengo 20 guardias, no sé como que o sea cada uno que haga lo que quiera pero yo a mí yo yo quería salir nomás entonces como que estaba, ah y así como y todavía como ah ok y yo, como que seguían tomando fotos y yo así como oh Oh, oh, también era como súper chistoso porque, claro, era como ver a un hombre, yo creo que en sus mentes, como estaban tan nerviosas como por tomar fotos, etcétera etcétera era como que, claro, pues, ven a cualquier hombre que va a estar por ahí, piensan que le van a quitar la cámara, ahí hay como algo, como tragicómico igual, porque, por ejemplo, hay conciertos en que no se puede ir con una cámara, pero por ejemplo, para todos los, todos los Magic shows todos el 100% de las personas andaban con celular. Entonces me dio mucha risa porque como que al final dijeron así como, no se puede grabar, no se pueden tomar fotos ni nada. Pero finalmente, bueno, todos sabemos que por todas las fotos que vimos que todo el mundo subió alguna historia o cosa, etcétera, etcétera. Entonces como que todo el mundo grabó con su cámara, etcétera, etcétera. Voy a dejar hasta acá este video, eh, le voy a hacer una segunda parte. Y en la segunda parte, le voy a contar la historia de una Army que estaba al lado mío. Que dentro de toda la conversación, así como súper resumido, eh, me dijo así como si eh, sí, estoy casada y le mentí a mi esposo de que me iba a ir a juntar con mis amigas Pero aquí estoy viendo a estos siete hombres y así como ¡Qué bac! Como ¡Bien! Y esa historia también va a estar muy entretenida, se los prometo, así que lo van a poder ver en el segundo video Que voy a subir yo creo que en unos días más Así que para que también estén pendientes de ese video y también les voy contar otras experiencias que me pasaron conociendo a coreanas, coreanas Así que, eh, son muy bacanes, weón, son muy bacanes Así que eso, no olviden suscribirse al en el botoncito rojo, activar la campana que les avisa cuando yo subo un video, comente acá abajo, eh, no sé, hola, <risa> yo veo los comentarios abajo así como hola, o si quiere hacerse miembro del canal y participar de las llamadas de Zoom mensuales que tenemos, puede también hacerlo eh, en el botón unirse, y eso, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye bye.